Hola, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento estarás viendo este video. Esto se está transmitiendo a las 20 horas de todos los martes y en este martes nos está tocando el capítulo 16 del de libro de Hechos. Bienvenidos a todos los que están participando de este estudio. Gracias por estar allí, gracias por tener ese aguante de querer seguir eh, estudiando, de seguir indagando en la palabra de Dios. Hoy me estoy tomando unos riquísimos mates muy buenos. Gracias a Dios tenemos esta bendición eh, aquí en Argentina de poder disfrutar de, de unos ricos mates y probablemente vos estás ahí en tu casa o donde estés, en el lugar donde te encuentres y te comparto. Probablemente también estés tomando algo, algún, algún té o algo este, eh, reparador, y qué bueno que podamos estar juntos, qué bueno que podamos estar en esta oportunidad una vez más juntos para abordar la palabra del Señor. ¿Qué te parece si oramos en esta noche para los que estamos eh, en vivo y para aquellos que están en cualquier momento oramos? Y le decimos Señor gracias porque una vez más podemos estar confiados en que estás haciendo tu obra. Gracias porque hasta este día nos ayudaste. Gracias porque tu Espíritu Santo nos habla, nos ministra, nos da esa, esa hermosa comunión contigo y nos da esa seguridad de que somos salvos. Gracias, bendito Dios. Gracias porque ese mensaje que surgió a través tuyo, Señor, y los discípulos se encargaron de comenzar a, a dispersarlo, comenzar a anunciarlo a todas partes donde iban, ese mensaje llegó a nosotros. Gracias porque vos sos el autor y consumador de la fe. Gracias, Jesús. Gracias. En esta noche queremos alabarte, bendecirte, ponerte nuestras cargas, nuestras preocupaciones en tus manos y pedirte que nos bendigas en este momento de reflexión, de abordaje de la palabra. Señor, ayúdanos. Necesitamos más de ti. En tu nombre, Jesús, nos ponemos de acuerdo. En tu nombre. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Vos sabés que es muy lindo que podamos estar juntos una vez más. Estamos por el libro de Hechos, en el capítulo 16, desde el versículo 1 al 40. Y yo quisiera compartirte a vos la palabra del Señor. La palabra del Señor es muy, pero muy, este, muy rica. Y estábamos leyendo eh, algunos, algunos martes, estábamos leyendo La Reina Valera, otros martes estábamos leyendo la nueva traducción viviente, la NTV, que es la que te quiero compartir en el día de hoy. La versión NTV, que es una versión muy, pero muy linda para que la podamos compartir juntos. Quisiera que la podamos estar haciendo y ahí creo que ya te estoy compartiendo la, la versión. A ver, me parece que estoy haciendo un poquito de lío. ¿sí? Eh, ahí ya te voy a compartir la versión. Ya estaba justamente buscando la NTB, pero ahí te lo voy a compartir un poquito más grande para que la puedas estar viendo mejor. Ahí, ahí se está viendo mucho mejor. ¿sí? Y entonces, la, esta versión de la, de la Biblia dice lo siguiente desde el versículo 1 en adelante. Dice, Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje por respeto a los judíos de la región. Dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí, así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión, puesto de pie un hombre de Macedonia al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía. Fue bautizada con otros miembros de su casa y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que estaba poseída por un demonio. Era una divina que ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Y ahí bajo un poquito y seguimos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que, salga, que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas, así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, les gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Ahí creo que hice un poquito de lío y se me fue la... ahí está. Y ahí terminamos con los últimos versículos del 25. Alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz. Y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después lo sacó y les preguntó, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Ellos le contestaron, «Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa». Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió, y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero, suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo, los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad, vayan en paz. Pero Pablo respondió, «Ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel y nosotros somos ciudadanos romanos. Ahora quieren que nos vayamos a escondidas? De ninguna manera. Que vengan ellos mismos a ponernos en libertad». Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego... Los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad. Qué tremenda esta palabra del Señor. Qué tremenda. Muy, pero muy interesante esta, este, este pasaje tan hermoso. Y yo quisiera que compartamos juntos esta, esta reflexión. Y que juntos podamos estar viendo algunos puntos principales de este, de este tiempo ¿sí? o de este capítulo. Y vamos ahí al eh, PDF. Yo te mandé eh, esta tarde un PDF para que vos puedas estar siguiendo um, todos, los, este, eh, todos los comentarios que tenemos allí en nuestro grupo. Y entonces arranca el PDF desde el... Este, desde la introducción y comienza con el versículo 1. El versículo 1 nos hablaba, si te acordás, de Timoteo. Eh, acordate de, de Timoteo, ahí dice Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía pero su padre era griego. Ese versículo nos da a nosotros la pauta de que este, Timoteo, eh, es el primero de la segunda generación mencionado en el Nuevo Testamento. También en eh, segunda de Timoteo 1.5 eh, nos da el dato de que tenía la mamá Eunice y la abuela Loida que se convirtieron en creyentes y que influyeron fielmente en la vida de Timoteo. Eh, a, a pesar de que el papá de Timoteo era griego, no era judío, eh, Parece que no era cristiano, parece que eh, era eh, una persona que permitía que su familia pueda ser cristiana, pero aparentemente por los indicios que tenemos, él no se había convertido al cristianismo. Pero la, la fe de su mamá, la fe de su abuela influyeron tan positivamente en Timoteo que eh, Timoteo terminó siendo un joven destacado dentro de la congregación. Y qué bueno que vos y yo podamos tener esta influencia en nuestros hijos y en nuestros nietos. ¿Eh? Loida, como su abuela, Eunice, como su mamá, influyeron tanto en Timoteo que eh, su vida fue una vida destacada. Y me encanta esta, esta parte de, de esta reflexión porque nos proyecta. Vos y yo tenemos ese deseo de proyectarnos. Eh, algunos eh, nos vemos... Con, con, con un futuro bastante prolongado si somos jóvenes, si ya somos adultos eh, mayores eh, ese, ese futuro no es tan, tan prolongado y si ya somos este, personas que estamos pasando cierta edad, somos jóvenes con mucha experiencia y vemos que nos queda muy poco tiempo en esta vida, tenemos más todavía ese deseo de proyectarnos. Y de bendecir a las generaciones que vienen. Por eso lo interesante de esto es que tanto vos como yo, que cada uno de nosotros podamos bendecir a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que siguen después de nosotros. Los versículos 2 y 3 nos cuentan que este, Timoteo y su mamá eran de Listra. Eh, eh, y obviamente eh, recordamos en el capítulo 14 que eh, allí estuvo Pablo y allí fundaron una iglesia. Entonces, eh, Timoteo nos cuenta que, eh, al, como recién hablábamos, al tener su papá griego, su mamá judía, era un mestizo para los judíos, no era un judío de pura eh, sangre. Entonces, como si fuera un samaritano. Eh, entonces... Eh, Pablo, por eh, respeto a las costumbres judías, hace que Timoteo se circuncide, para que no tenga problemas con las congregaciones netamente de origen judío, y porque Timoteo era una persona, era un joven muy destacado. Entonces él decía: para que no tengas problemas en otras congregaciones, vamos a circuncidarte. Y justamente este, eh, él no tenía la obligación, pero por respeto a otras congregaciones, por respeto a otras personas que probablemente eh, no iban a tomar tan en serio la palabra de Timoteo por ese detalle, Pablo hace que él eh, haga este acto. Y este es un acto, yo creo que un acto de amor, un acto de, de comprensión y un acto de madurez. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos hacer cosas extras para que otras personas que por ahí no están... Eh, no están viendo tan claramente el mensaje del Señor, puedan entender el mensaje del Señor y que esas acciones extras, en este caso la circuncisión, en otros casos serán otras acciones, hagan que vos y yo podamos ser de bendición. ¿sí? Entonces, fijémonos también en esas barreras transculturales que tenemos que sortear. Y a veces tenemos que hacer algún tipo de sacrificio, aunque no sea nuestra obligación. El concilio de Jerusalén no pedía que eh, los que no eran judíos se circunciden. Pero por respeto a, a, esta, eh, a esta posición tan dominante en ese momento, Pablo le pidió a Timoteo que haga este, eh, este acto de amor. Y yo lo veo de esa manera y, y digo, Señor, qué amor que tuvo Timoteo para decir sí, eh, no para mí no es un problema y lo voy a estar haciendo. El versículo 6, vemos algo notable, porque el versículo 6 nos habla justamente de lo que eh, pasaba con el Espíritu Santo. Y el versículo 6, te lo quiero leer, dice, Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Me voy a tomar un matecito, realmente... Eh, estoy eh, disfrutando de, de este tiempo y, y disculpen un segundito. Un matecito me viene muy bien para, para esta hora. Pero me interesa que enfoquemos en esto. El Espíritu Santo les impedía. Y muchas veces nos preguntamos cómo el Espíritu Santo les impidió. Cómo el Espíritu Santo les negó que ellos puedan... Eh, Estar eh, avanzando hacia la provincia de Asia. El por qué ya lo vamos a ver, pero el cómo. ¿Cómo fue? Mediante un profeta, mediante una visión, mediante una convicción interna, mediante una circunstancia que no salió. Bueno, no nos especifica la palabra de qué manera el Espíritu Santo les dio a conocer que no tenían que ir hacia eh, esa región de Asia, hacia, hacia esa provincia. Pero sí es cierto de que ellos entendieron la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos hacer, vos y yo, que somos personas comunes y corrientes, cristianos, que estamos transitando esta vida, ¿cómo podemos hacer para poder entender lo que el Espíritu Santo nos está indicando, nos está diciendo? Y acá nos da un consejo el, el comentario, dice, cuando busque la voluntad de Dios, nos da cuatro consejos. Uno. Asegúrese de que su plan está en armonía con la palabra de Dios. O sea, que lo que debemos hacer o lo que queremos hacer o lo que planificamos hacer, esté de acuerdo a la palabra de Dios. Segundo, pida a los cristianos maduros su consejo. Y es interesante de que podamos conseguir personas de confianza maduros espiritualmente para que nos aconsejen, porque seguramente que Dios también hablará a través de ellos. Tercero, analice sus motivos. Estás buscando hacer lo que quiere o lo que piensa Dios que quiere. Porque a veces creemos que Dios quiere cosas, pero son intenciones buenas. No estoy diciendo que sean intenciones malas, pero son intenciones personales, no de Dios. Y lo cuarto, ore que Dios abra o cierre las puertas de acuerdo a su voluntad. A veces solamente hacemos esto último, pero podemos hacer estos cuatro pasos, asegurarnos de que el plan esté en armonía con la, con la palabra de Dios, pedir a los cristianos maduros un consejo, analizar nuestros motivos y también orar para que Dios abra o cierre las puertas. Qué bueno que pudimos este, eh, tener al Espíritu Santo, que podemos tener esta guía para poder estar haciendo las cosas. Y qué bueno que aquí nos indique la palabra, de que eh, había un impedimento, que la situación no era una situación este, totalmente eh, eh, llevadera, sino que parece que el Espíritu Santo claramente les decía a los eh, discípulos, a los este, apóstoles, que no vayan en esa dirección. Sigue nuestro comentario y los versículos 7 al 9 eh, está hablando justamente del Espíritu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 Ayúdanos. Entonces, ahí estamos viendo eh, la dirección que iba dando el Espíritu Santo y llegando al puerto de Troas, allí tiene una visión Pablo y le da una indicación definitiva, una dirección definitiva. Dice, tienen que ir a Macedonia. Y vos sabés que siempre que el Espíritu Santo nos guía, nos guía con el propósito de Dios. Y cuando el Señor nos va guiando, obviamente que va usando muchas estrategias para que tanto vos como yo podamos entender lo que eh, el Señor quiere de nosotros. Y cuando más buscamos la voluntad de Dios, más sensible se vuelve nuestra percepción a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Entonces, yo te invito a que en este tiempo, viendo este ejemplo de lo que sucedió eh, en este segundo viaje misionero, vos, yo, todos nosotros podamos Comenzar a decirle, Señor, quiero que me guíes. Quiero hacer tal cosa, pero quiero hacerla en forma correcta. Quiero que sea tu voluntad. Quiero que vos vayas guiando mi camino. Porque si el Señor guía tu camino, tu camino va a ser bendecido. Tu camino va a ser en paz. Tu camino va a ser, aunque va a tener problemas, va a ser un camino que te va a llevar a victorias. Victorias en el nombre del Señor. Así que creo que es importante que nos comprometamos, que me comprometa yo primeramente, que vos también te comprometas a decir, Señor, quiero que me estés guiando. El versículo 10, este, cuando eh, habla del pronombre personal, Lucas, me, me gusta mucho porque dice, entonces decidimos salir de inmediato. Entonces se involucra Lucas en esto, y pa, eh, eh, eh, Lucas fue un, un, un testigo presencial un testigo directo de lo que Pablo, Silas, Timoteo estaban haciendo. Él estaba narrando, pero él estaba participando de este viaje misionero. ¿eh? Y qué bueno que, que podamos tener eh, personas capacitadas como Lucas, que tenían esa, esa, esa buena intención, pero también esa, eh, esa ductilidad para ir eh, redactando y gracias a, a sus este, redacciones, gracias a sus apuntes, gracias a lo que él iba tomando nota, tenemos hoy el Evangelio eh, este, de Lucas y tenemos eh, el libro de Hechos tan maravillosamente narrado. ¿sí? Así que gracias por estos ministerios. Ojalá que Dios siga levantando ministerios de escritura. Llegan a Filipos. ¿Y qué era Filipos? Filipos era una ciudad clave, una ciudad este, muy comercial, eh, probablemente eh, no, no era una ciudad desconocida y era una ciudad, eh, como decir hoy aquí en, en Argentina, una ciudad como Rosario, como Córdoba, como Mendoza, como Salta, una ciudad importante, grande, una ciudad este, próspera. Y hoy está al norte de Grecia, Filipos, y, y Pablo ahí funda una iglesia en esta segunda visita, en el 50 ¿no? o 51, luego del de el, el concilio de Jerusalén. El concilio de Jerusalén se eh, estableció que aproximadamente se realizó en el 50 después de Cristo y él va a escribir después una carta hacia los filipenses, probablemente desde la prisión en Roma, Escribe la carta a los filipenses. Esa carta es una carta personal, una carta cariñosa. Es una carta donde eh, él agradece eh, un regalo que le enviaron eh, y, y le dice que Timoteo y Epafrodita eh, los iban a estar eh, visitando. Una, un, una ciudad que impactó en el corazón de Pablo porque Dios hizo grandes cosas allí. Y aquí nos vamos a meter en lo que Dios hizo. ¿sí? Eh, Silas este acompañante de, de Pablo fue una persona una persona usada por Dios, una persona con una eh, unción del Espíritu Santo tremenda. ¿sí? Eh, aunque aparece en el libro de Hechos, también aparece en el primer concilio de, de la iglesia y Silas va a aparecer en otras cartas. Por eso los vemos una persona muy activa, alguien que entendió que su posición era estar al lado de Pablo pero también haciendo lo que Dios le estaba ordenando que haga. Entonces, eh, yo veo en Silas una persona maravillosamente madura, una persona que eh, entendía los planes de Dios, una persona que eh, amaba a Dios y que eh, estaba para conformar un equipo. Y me encanta esta, eh, esta, esta idea de equipo, un equipo misionero, porque... Hablamos de Pablo obviamente porque era este, el más destacado de este equipo o el que tenía probablemente eh, la función de liderazgo, pero no podemos dejar de destacar a Silas y no podemos dejar de destacar a Timoteo ni a Lucas y a cada uno de los que iba conformando este maravilloso equipo. Y, y Silas cada uno, Silas tenía su, su posición, Timoteo tenía su posición, Lucas tenía su posición y, y no había choques entre ellos. Y la, la palabra del Señor iba creciendo y me encanta esta posición porque a veces nosotros todos queremos ser este, protagonistas principales, pero eh, nos olvidamos de que también podemos ser protagonistas en la función en que Dios quiera que, que seamos. Y, y quiero destacar esto, ¿sí? Quiero destacar porque eh, aquí nos habla muchísimo de, de, de la función de Silas y de lo que eh, él comenzó a hacer eh, y todo lo que este, eh, iba pasando eh, con Pablo, eh, todo, toda una reseña en, en este apunte, eh, que, que quiero que, que lo destaquemos. ¿Cuáles fueron las virtudes de la vida de Silas o lo que nos deja como una enseñanza? Era un líder en la iglesia de Jerusalén representó a la iglesia llevando la carta de aceptación, ¿te acordás? Este, a la iglesia de Antioquía, que lo habíamos visto en el capítulo anterior. Se asoció muy estrechamente con Pablo desde ese segundo viaje misionero. Cuando estuvo en prisión con Pablo en Filipos, entonó canciones de alabanza a Dios. ¿sí? Actuó como secretario de Pablo y también de Pedro. O sea, Silas era una persona destacada, una persona maravillosa. Uno dice, ¿cómo no tener una persona como Silas al lado mío? Y por ahí Dios te está llamando a que vos seas Silas de, otras, de, de otros equipos misioneros. O que seas el Timoteo, que seas el Lucas. ¿sí? Porque todos queremos el, el personaje principal. Pero el personaje principal este, puede llegar a ser que seas vos, pero no, no siempre este, termina siendo el único participante. Todos los demás también participan y todos los demás también tienen un lugar destacado en la obra del Señor. Eh, ¿Cuáles son las lecciones que nos deja su vida? El compañerismo, parte fundamental de una vida de un creyente. Eh, Dios no te va a garantizar que, te vas, que vas a esquivar el sufrimiento. Lo que Él te va a garantizar es la victoria en medio del dolor. Y a veces la obediencia a Dios significa renunciar a mi situación de seguridad a lo que me da seguridad. Ah, se, hay una frase que hace eh, unos años atrás eh, nos, nos, nos eh, identifica en nuestro estado de confort o nuestra situación de confort. A veces Dios nos quiere sacar de eso para que podamos bendecir a otros. Los datos de Silas, eh, ciudadano romano que vivió en Jerusalén, eh, fue uno de los primeros misioneros, eh, fue contemporáneo de Pablo, de Timoteo, de Pedro, de Marcos, de Bernabé,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 al 27 Se menciona a Silas en 2 Corintios 1:19, 1 19, primera de Tesalonicenses 1:1 1, y 2 de Tesalonicenses 1:1 1, y 1 de Pedro 5:2. Cuando Pablo recibe ese llamado macedónico, va con Silas, con Timoteo, con Lucas a bordo de una nave. Ellos navegaron a la isla de Samotracia, bueno, a Neápolis, y ahí este, ellos llegan a, al puerto de Filipos. Siguiendo una, una vía, se llamaba la vía Ignacia, esa, esa vía que comunicaba eh, a las diferentes eh, ciudades principales, eh, se llegaba desde, desde Italia, se llegaba a Filipos. ¿sí? Seguimos. Versículos 13 a 14. ¿Por qué es importante que destaquemos estos versículos? Dice: el día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla del río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar. ¿Por qué es esto? ¿Sí? Dice que en los arcos, sobre todo en el arco de la ciudad de Filipos, se hallaba una prohibición en contra de traer una religión desconocida a la ciudad. Por eso la reunión de oración se llevaba a cabo afuera de la ciudad. Por eso fueron afuera, fueron a orillas del río. ¿Mm? Por eso este, Pablo eh, eh, respetó esta, esta ordenanza, y comenzó a buscar personas que buscaban a Dios eh, en un punto estratégico. Dice, bueno, si no se pueden reunir adentro, seguramente que van a reunirse afuera, y seguramente que va a ser a orillas del río. Se encuentra con un pequeño grupo de mujeres. Interesante también esto, ¿no? Siempre este, las mujeres yendo primero a, a, a Jesús, yendo primero a Dios, yendo primero a buscar del Señor. Eh, un, un hermoso ejemplo y algo que las destaca su sensibilidad las acerca a Dios, los varones somos un poco más reticentes no significa que, de que no seamos igual de amados por Dios, pero esta, esta característica la vemos muy pero muy a menudo y es una característica que nos tiene que llamar la atención y de destacar de destacar porque eh, si Dios te hizo mujer, te hizo sensible y Seguramente que eh, en esa sensibilidad te acercas aún más rápido a Dios. Así que, qué bendecida que sos, si sos mujer. Sos una persona que tiene una sensibilidad que se acerca rápido a Dios. Qué bárbaro, ¿sí? Y Pablo nunca tuvo problemas ni con el género, ni con este, el, el color de piel, ni con el estatus social, él dijo, bueno, perfecto, acá tenemos un público, vamos a predicar. Y ahí una creyente eh, en Dios se convirtió en creyente de Jesucristo una, una persona eh, muy, pero muy importante, una comerciante de telas púrpuras. Las, las telas, estas púrpuras eran telas muy costosas. Y se ve que era una comerciante muy hábil porque eh, para, para llegar a, a, a, esa, a ese nivel de comercio eh, tenía, este, tenía habilidades. Entonces, así comienza esta iglesia, comienza eh, en las afueras de la ciudad con un grupo de personas que estaban buscando a Dios. Eh, eh, como es de destacar, eh, Lucas destaca aquí la historia de tres personas que se van a convertir a través del ministerio eh, apostólico, tanto de, de, de Pablo como de, de, de, de Silas. ¿no? Lidia, la comerciante influyente, la muchacha que estaba siendo esclavizada por una posesión demoníaca y el carcelero, tres personas ¿no? de diferentes estatus sociales de diferentes, este, eh, eh, de diferentes lugares, de diferentes edades, y destaca tres personas que se convirtieron en este ministerio tremendo. Qué bárbaro, ¿no? Porque cuando eh, el mensaje del Señor llega, no repara en ninguna barrera. Sigue el versículo 16. Eh, esta muchacha que estaba siguiendo a Pablo tenía un espíritu de adivinación y se ve que fueron por varias jornadas, por varios días, que iba siguiendo, y es como que eh, estaba di diciendo la verdad, porque decía de que, que Pablo este, y Silas eran hombres de Dios, pero eh, lo que estaba molestando eh, a Pablo es que probablemente este, eh, esta vociferación estaba impidiendo de que Pablo pueda predicar, que pueda hablar de Jesús correctamente. Entonces, Satanás hábilmente lo que estaba haciendo es diciendo verdades, pero tratando de tapar el mensaje de la salvación. Y a veces esto es muy, pero muy particular. Hay veces que eh, caemos en algunas trampas satánicas este, que nos eh, distraen de lo que tenemos que hacer. ¿sí? Eh, con situaciones que no, no, no son mentiras, sino que son verdades, y situaciones que no es algo... Eh, que uno diga, uy, pero ¿por qué se enojó Pablo? Pablo se enojó, en realidad, porque se dio cuenta de que esa estrategia estaba impidiendo que otros escuchen la verdad del Evangelio y sean salvos. Por eso, eh, esta, este muchacho que estaba gritando estaba haciendo un, eh, eh, un impedimento, un estorbo al mensaje de Jesucristo. Y esto que estaba pasando, este espíritu de adivinación, es un espíritu que, eh, el enemigo utiliza para engañar. Inclusive hasta el día de hoy hay personas que se dedican a esto, que adivinan, que predicen, que tienen este, pronósticos futuros. Y lo terrible de, de, de esto es que como algunos de esos pronósticos se dan, mucha gente termina siendo engañada. Y dice, sí, pero ¿te acordás? Dijo tal cosa y se cumplió. Sí, puede ser que haya dicho tal cosa y se cumplió, pero muchas cosas de las que dice son mentiras. Entonces, Vas a seguir creyendo al padre de mentiras porque este, algunas cosas que dijo fueron verdades, pero muchas fueron mentiras y lamentablemente a veces hasta los hijos de Dios caemos en estas trampas de, eh, de, de, de adivinación, de, de posesión, que Dios no, no, no lo ve bien. ahora eh, Orábamos hace un par de, de semanas y seguimos orando, por esta eh, nena que está perdida por Guadalupe. Y es notable cómo eh, cuando se sienten perdidos los eh, investigadores, buscan en medios, en adivinos, en brujas, en personas mentalistas, en personas que, eh, en, en personas que, que puedan eh, dar una, una salida eh, sobrenatural, pero no en Dios, sino en lo oculto. Y buscan justamente a personas que están eh, trabajando con lo oculto, porque creen que puede llegar a haber alguna solución y lamentablemente esto sigue pasando. Y esto da mucho dinero, da mucho dinero porque eh, la gente eh, quiere creer en lo que quiere creer y termina creyendo en eso. Y termina creyendo en la suerte, termina creyendo en la adivinación, porque una vez, dos veces, tres veces han pegado el pronóstico y entonces siguen creyendo en eso. Y esto estaba pasando con esta muchacha. ¿Qué pasó? Este, eh, como, como Pablo se enojó, como Pablo estaba eh, viendo que el mensaje del, de, de, del Señor este, no estaba siendo bien escuchado, Pablo tomó una decisión y dijo, hasta acá. Y entonces ordenó al espíritu de adivinación que salga de la muchacha y ahí comenzó el problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eh, los que se dieron cuenta que su negocio se había terminado, los que estaban utilizando a esta muchacha para obtener dinero, dijeron, ¡Upa! Perdimos esta fuente de ingreso y... este alentaron a, a, a, a la multitud a que los lleve a Pablo y a Silas, los desnudaron, los golpearon, les hicieron una denuncia, eh, vinieron las autoridades, lo llevaron en el calabozo, lo pusieron en el cepo de más adentro, eh, estaban lastimados, eh, lo castigaron con, con azotes y estando en medio de, de, de ese lugar sin luz, eh, oscuro, con mucha humedad, eh, Totalmente eh, lastimados, eh, el cepo no era algo lindo, tenían que estar en, en, en una posición este, sentados con las manos y los pies en, en, en, en el mismo, casi en el mismo lugar, con, con maderas este, atados y, y esta posición los, les hacía doler todo. Ellos decidieron alabar. Pablo y Silas dijeron vamos a alabar y empezaron a cantar. Y se ve que cantaban las canciones que, que en su eh, comunidad de fe se cantaban y comenzaron a, a dar gracias a Dios. Y en medio de la alabanza sucedió algo tremendo. ¿sí? Eh, esos cepos no eran para nada, eh, nada nada lindo, nada agradable, pero ellos estaban, ellos estaban alabando. Y ellos dijeron, Señor, vos sos más grande que nuestra circunstancia, vos sos más grande que nuestro problema. Y el Espíritu Santo, el Señor, algo sobrenatural hizo de que un, un temblor, casi como un terremoto, sacudiera toda esa cárcel, todas las aberturas se abrieron, todas las, todas las este, celdas se abrieron, el cepo, o los cepos que tenían Pablo y Silas, se rompieron. Y el carcelero cuando vio esto, dijo, mi responsabilidad es mantener a todos los presos y si se me escapa uno, me tengo que matar porque si no, van por mí y por toda mi familia. Así que tomó su espada, se iba a matar y ahí surgió la voz de eh, Pablo y Silas diciendo no, no, no, no, no. No lo hagas, no lo hagas. Ninguno de nosotros salió. Y él dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le había visto todo esto y dijo, esto es un milagro. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué palabra tremenda. Y de esa palabra, muchos nos, de, de, de los que escuchamos esta palabra la tomamos y decimos, esa palabra es para mí. Yo creo que si creo en el Señor Jesucristo, soy salvo. Y soy salvo yo, y es salva mi familia, y salva toda mi casa. Yo creo que Dios está haciendo una salvación completa. Y te tomás de esa palabra, y algunos dicen, no, pero esa palabra fue solamente para el carcelero. Bueno, no fue solamente para el carcelero. Me impacta que cuenta de que lo lleva el carcelero a Pablo y a Silas a su casa los cura, les, les pone eh, un vestido este, eh, aceptable y ellos inmediatamente hablan con toda su familia y lo bautizan a él y a toda su familia, no sé en qué momento lo bautizaron, no sé si había alguna fuente de agua cerca, este, alguna, eh, alguna laguna o, o tenían algún tipo de, de, de pileta dentro de su habitación, dentro de su casa, pero que se bautizaron, se bautizaron todos, y todos creyeron. Y al otro día viene la ordenanza de dejarlos en libertad, porque evidentemente no habían hecho nada malo, y ahí tanto Pablo como Silas dicen, no, no queremos que nos pongan en libertad así como si nada, como si fuera una, una acción este, eh, por la puerta de atrás, sino que queremos que esto siente sente un precedente. Y por eso ellos hacen ese precedente. Dicen, tienen que venir las autoridades, tienen que dejarnos en libertad. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Filipos ya había una iglesia y esta iglesia tenía que fortalecerse y tenía que ser protegida por estas acciones. Pablo y Silas tomaron la decisión correcta, es decir, las autoridades no nos pueden impedir que nosotros podamos creer en Jesucristo, así que tienen que... Este, venir ellos, dejarnos en libertad y sentar el precedente de que no nos tienen que meter más en la cárcel. Y ellos hacen esto, las autoridades les piden, por favor, que se vayan, pero ellos encuentran una respuesta tremenda. Ellos encuentran una respuesta tremenda de este, afianzar este camino de fe. ¿sí? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué eh, eh, hicieron esto? justamente para proteger a todos. Y ellos estaban viendo, a, acá me gusta lo que comenta desde el versículo 31 al 34, dice Pablo y Silas tomaban en serio la unidad familiar. La salvación no fue solamente para el carcelero, sino para toda su familia. Y Dios hace exactamente lo mismo por vos y por mí. Él cuando te ve a vos, ve a una persona y dice yo voy a tratar con vos. Pero como te bendice tanto, su bendición es tan Tremenda. Y su salvación es tan grande que alcanza para vos, alcanza para tus hijos, alcanza para tus nietos, alcanza para toda tu generación y las generaciones que vienen después de vos. Por eso las familias son bendecidas cuando los creyentes creemos y hacemos esa profesión de fe, profesamos, decimos con nuestra boca que creemos en el Señor Jesús y lo creemos. Eh, en nuestro corazón, en nuestro interior, firmemente decimos que Él es nuestro Salvador. Por eso, esta, este pasaje es tan notable, tan notable. Qué bueno que eh, eh, tenemos estos ejemplos, estos ejemplos de, eh, de paz, estos ejemplos de, eh, de bendición, estos ejemplos de eh, avance cristiano. Eh, avance cristiano. Pablo y Silas eran ciudadanos romanos y dijeron, bueno, vamos a dejar un precedente. Este, esta iglesia que nace acá en Filipos, esta iglesia a partir de ahora no va a tener inconvenientes porque estos eh, magistrados, estas autoridades han abusado de su poder. Nosotros somos romanos y es como que dejaron un manto protector. Y yo creo que esos precedentes Dios los sigue utilizando en este tiempo. Y Dios sigue utilizando tu vida, Dios sigue utilizando eh, nuestras vidas. Dios sigue siendo el mismo que ha hecho milagros antes y que sigue haciendo milagros en este tiempo. Así que qué bueno que podamos terminar este capítulo. Eh, te cuento que eh, esta es una grabación porque el día de hoy estoy con algunos inconvenientes eh, justo en esta hora, eh, eh, inconvenientes que se subsanan eh, con con algunas este, acciones, pero eh, estoy eh, probando también esta metodología de poder dejar eh, algunas clases grabadas. La semana que viene vamos a tener también nuestra clase con el capítulo 17. Yo voy a estar eh, en otra provincia, pero también voy a estar utilizando esta modalidad, la modalidad de dejar grabado para que eh, vos, yo, para que cada uno de nosotros no nos perdamos este tiempo de reflexión en la palabra. Por eso quiero que eh, oremos juntos para cerrar este tiempo de reflexión, agradeciendo a Dios la vida de aquellos que, así como Pablo, como Silas, como Timoteo, como Lucas, han entregado... Eh, mucho más que su disposición a servir al Señor, sino que han hecho sacrificios extras. Personas que han venido aquí a San Luis, que han venido a las provincias de donde cada uno de nosotros somos. Yo soy de la provincia del Chaco, vos por ahí sos de Córdoba, de Mendoza, de Buenos Aires, de Santa Fe. Y a, a cada una de esas provincias, a cada una de esas ciudades, llegaron personas que fueron predicando el Evangelio y gracias a ellos hemos llegado al conocimiento de Jesús. Y hoy el Señor nos está mostrando estos ejemplos para que, no solamente para que lo aprendamos, sino para que podamos decidir servir al Señor. Y me animo a, a tomar una decisión yo, y por ahí te invito a que vos también tomes una decisión de decir, yo también quiero servir al Señor llevando este mensaje de esperanza al que no la tiene. A los carceleros, a las lidias, a las jóvenes, a los jóvenes que están con eh, diferentes problemáticas y posesiones aún demoníacas, llevarlos para que el Señor pueda estar obrando, actuando en ese tiempo de eh, bendición sobre ellos. Así que oramos, le decimos Señor, gracias, porque en esta hora, aquí estamos, muchos de los que eh, estamos estudiando. Estamos encontrando nuestra vocación de servirte a ti, aún a pesar de las dificultades. Y decirte, Señor, yo también quiero ser un portador como Silas, como Pablo, como Timoteo, como Lucas, como cada hermano, hermana que ha venido a, a, a tantas tierras, que ellos lo hicieron allí en, en Macedonia, en Filipos, pero eh, ¿cuántos han llegado a nuestras ciudades, a nuestros pueblos, a nuestros parajes y nos han servido esa bendición, esa palabra eh, en una mesa de, de, de, de, tantas, este, de, tantas, de tantas bendiciones para cada uno de nosotros. Nos han traído la salvación a través de tu palabra. Señor, gracias. Y Señor, quiero que uses mi vida y la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que está diciendo, yo también quiero ser un portador de tu palabra. Yo también quiero ser un portador de la presencia tuya, a personas que todavía no te conocen. Señor, no importa nuestra edad, no importa nuestro género, no importa nuestro estado social, no importa, Señor, vos seguís usando a mujeres, a varones, seguís levantando a tus siervas, a tus siervos, para que hablen tu palabra. Y en este tiempo nos estás llamando a eso. Gracias, bendito Dios. Gracias. Bendecimos este día, bendecimos este, este mes, bendecimos este año, 2021. Bendecimos, Señor cada vida que se está dedicando a honrarte, a servirte, en el nombre del Señor Jesús, en tu nombre Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, muchas gracias por estar eh, en esta transmisión, gracias por eh, seguir eh, en, este, en este estudio. Y bueno, eh, hoy es, es, es esta, esta manera de, de transmitir, probablemente la semana que viene también lo vamos a hacer porque... No creo llegar a tiempo, y voy a estar en, en, en un viaje, pero voy a dejar grabado este mensaje o esta, o esta clase para que no nos perdamos eh, más, más, más martes sí, y para que eh, en este tiempo podamos seguir reflexionando. Que Dios te bendiga, gracias por estar, eh, estar atentos. gracias por estar viendo este video, gracias por estar estudiando la palabra del Señor y gracias porque sé que el Espíritu Santo está haciendo milagros en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas. Eh, que Dios te bendiga y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes. Hasta el próximo martes. Bendiciones. Chao.